Bueno, buenas gente No sé ni cómo empezar este vídeo, de verdad O sea, estoy un poco indignado, ¿vale? Por lo, que voy a hacer, por lo que voy a decir a continuación, ¿vale? No sé si sabéis lo que son los videojuegos Creo que sí, ¿vale? Um, y las comunidades, yo creo que también sabéis lo que son Bueno, pues en, en el segundo caso es de que vamos a hablar hoy de las comunidades de los videojuegos ¿Vale? Mm, dentro de estas comunidades hay tres tipos de comunidades, según yo ¿Vale? Según yo ¿Vale? Según yo, repito um, Estos son El primero, las buenas personas, ¿Vale? Hay muchas comunidades, bastantes Que tienen, que tienen esa virtud ¿Vale? Por, por así decirlo Los tóxicos, que es de lo que vamos a hablar En, en este vídeo Este tema Este tema que es bastante importante ¿Vale? Y los neutrales, ¿vale? Los neutrales a qué me refiero ¿A qué me refiero? Pues Me refiero a que Por ejemplo Ni son ni tóxicos y buenas personas por así decirlo vale son neutrales ¿Vale? son un 50-50 eh... entonces eh... vamos a hablar de las tóxicas ¿vale? ¿por qué? porque vamos a hablar de las tóxicas podría hablar sinceramente de mogollones de de videojuegos que tienen unas comunidades bastante bastante bien cuidadas, vale, eh, y puedo hablar de otras que no lo son, vale, pero en este caso vamos a elegir la segunda opción, vale, ¿por qué? Porque me pasó el otro día una cosa bastante, bastante mala. Bueno, es, es una pequeña anécdota, vale, así que si no queréis escucharme, borrarme, eh, silenciarme y poner el gameplay vale a mí sin ningún problema aunque lo veáis bien eh, mi hermano estaba estaba con mi hermano vale no voy a decir el nombre eh, mi hermano y yo estábamos eh, jugando tranquilamente vale y de repente vino un Creo que era español, pero no voy a decir su nombre Claramente Aquí no voy a decir ningún nombre, vale No quiero contar Datos personales eh, Pues se nos puso A insultar, bueno Más a mi hermano, pero bueno, me entendéis Y le dijo Deja este juego, que eres demasiado malo No sé qué, no sé cuánto Bueno, cosas de, de tóxicos Vale eh, Bueno, terminamos la partida, vale Y yo quedé un poco de exmisma Tampoco dije nada, ¿sabes? Estaba ahí como neutral, ¿vale? Pero eso en algunos casos... Es malo quedarse neutral, ¿vale? Pero en este caso... Yo pensé que era buena idea quedarme callado... Y no dije nada... Luego lo estuve comentando un poco... ¿Vale? Así hablando conmigo mismo, ¿vale? Sí, hablo conmigo mismo, ¿algún problema? No, ¿verdad? Pues bien... Eh, de rep y se me ocurrió la idea de este vídeo. Que yo creo que es un tema eh, pues. un poco delicado, pero por otra parte no. ¿Vale? Así que.. Voy a seguir hablando de esto, ¿vale? Eh, sinceramente, ¿qué opino de este tema? Que no dejéis de jugar los videojuegos por sus comunidades. A eso quiero llegar con, con este vídeo. Esta especie de vídeo es para informaros un poco de que... Pues... La comunidad va a ser siempre así, ¿vale? Mejor no la toquéis. Ignorarles. Y... Y si no podéis, pues buscar otro método para... Para, para hacerles frente O para... No insultarlos, porque es, es lo que buscan, ¿sabes? Es lo que buscan Que comiences la pelea Y... Que ellos comiencen la pelea Y que tú sigas Esa es la función de los tóxicos Y bueno eh, Tóxicos los hay en todos los juegos No digo que no ¿Vale? Pero es que en Shmite Está siendo un punto... De que ya no lo soporto, de verdad Cada vez que me encuentro con algún random Que sea español o de cualquier país ¿Vale? Eh, me insulta nada más por ser malo Que he empezado este juego hace una semana A ver mmm, Ya sé que soy malo Pero no hace falta restregarme en la cara Eso es lo que quiero ir con este vídeo, ¿vale? Pues que no, no dejéis su juego por su comida. Y ya está ya está, es fácil y sencillo, ¿vale? Eh, bueno, también le paso esto a un youtuber, ¿vale? Eh, bueno, a muchos youtubers en realidad, ¿vale? Porque esto suele ocurrir muchas veces, ¿vale? Eh, y a veces alguien se queda callado. Bueno, hay que expresarse. Ante todo hay que expresarse, como yo en este vídeo. Como yo en este vídeo me estoy expresando lo que siento, ¿vale? Yo siento que esos, que esos tóxicos, pues mm, deberíamos hacerle frente a esos tóxicos, ¿vale? No puede ser que tú vengas al juego como principiante y esté un, un random ahí insultándote porque eres malo. ¿Vale? ¿Qué tal vez eres malo Vale Pero no hace falta echarte en la cara Y ya está Y ya está O sea mmm, Creo que no hace falta Nada más que decir O sea Por lo menos yo creo eso Yo creo que mmm, Seguramente me encuentre Miles más de, de tóxicos pero oye, mira Sé que nadie, nadie va a ver este vídeo Pero por intentarlo Oye, pues no está mal Por intentarlo, ¿sabes? Aunque no te escuche nadie Hay que expresarse ¿vale? ¿Vale? Así que... Bueno, yo solo quería Comunicaros esto y... Bueno Me despido Y bueno Chao, chao.